¿Qué querés comer hoy? En Pedidos Ya descubrí la mejor variedad de sabores de todo el mundo. Es fácil y rápido. Encontrás cientos de restaurantes. Elegí tu plato favorito y pedí online ahora. Disfrútalo donde quieras. Descarga gratis la app. Pedidos Ya.